Nunca más me vuelvo a enamorar porque me han causado mil heridas. No quiero que me vuelva a pasar. Cierto doctor Hugo. A mi madre yo le dije un día. Nunca más me vuelvo a enamorar porque me han causado mil heridas. No quiero que me a pasar. pero cuando mis ojos te dieron, enseguida seguida cambié de opinión. Yo no sé si cometí un error, pero me enamorado de nuevo. Oh. Yo no sé si cometí un Solo espero que sea bueno el amor que yo veo en ti, que no sea. Si sea sincero Porque mucho me toca sufrir ¡Oh! Compadre Rafael Castaño Saludos Dios mío Oye Javier Río. Raíle mío Oye Darinel Álvarez ¡Seguidor número uno! ¡Es de nuevo! ¡Muevecito! ¡Oye, dije, Carlos! ¡Salúdeme al cliente! ¡Profesor! Yopraca. muchas gracias por su visita. Hoy mi madre me dice hijo lindo, tú eres noble y del alma buena. Ojalá que no jueguen contigo, pueda ser que casi te quiera. Y por eso fui rey. Que tú seas sincera conmigo Y un buen hombre a tu lado tendrás Que tú seas sincera conmigo Y un buen hombre a tu lado tendrás Solo espero que sea bueno El amor que yo veo en ti sea solo fuego no quiero otro golpe para mí ojalá que tu amor sea sincero porque mucho me toca sufrir ojalá que tu amor sea sincero porque Eso, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito no! Esa es la más reciente producción de los Guapachosos. Están pidiendo una canción que está sonando fuerte. Valemos igual.